Hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin10 Y el día de hoy después de muchísimos años, muchísimo tiempo Les traigo la review unboxing de la figura de Steve Smite Como saben Steve Smite fue de la primera línea de figuras de Ben 10 que sacaron Y yo no la pude comprar nunca, en ningún momento Ni en, en negocios, ni en supermercados, ni en tiendas, ni en Ebay, ni en Mercado Libre, ni en Amazon Hasta que Gianluca, que ustedes lo pueden conocer por subir unboxings y reviews de figuras de Ben 10 Me la regaló bueno, regaló entre comillas porque fue un intercambio, yo le hice un, unos diseños y lo ayudé en un, en un emprendimiento que le estaba haciendo y me regaló esta figura, eh, la compré por Ebay y yo había pensado que la habían cancelado, que no me la iban a enviar porque la envió algo así como el 2020, algo así como por abril, abril 2020 y llegó como en noviembre, noviembre, diciembre, si no me equivoco, si me equivoqué, corrigir en la pantalla. El tema es que por fin llegó desde Rusia, llegó esto, no sé si se logra ver aquí que tenga palabras rusas, ¿ven? Tienen ruso. La cosa es que esta caja junto a eh, Animo y Hex, la tengo hace un montón de tiempo acá y no he hecho la review todavía, hasta el día de hoy. Vale, eh, la caja vino un poco aplastada porque eBay tampoco, o sea, lo, la gente no se preocupa tanto del tema de envíos y las cajas. Y tampoco eh, tienen que tener en consideración que aparte de que pasó muchísimo tiempo, viene desde Rusia. Que literal es como la otra punta del mapa eh, lastimosamente por la parte de atrás eh, es este estilo por ende no tiene descripción de steam smite como eh, frecuentamos explicar en todas las figuras pero al menos nos sirve para tener un, una versión distinta de las cajas donde nos pueden mostrar o sea, donde nos muestran los aliens eh, falta overflow eso sí no, Perdón. <risa> no sale wildvine y eh, siento que falta alguien más no sale wildvine y y ya estaría, bueno. Yo creo que no sale wildbine de los 10. 7, 8. Faltan 2. Falta wildbine y falta... ¿Qué más falta? No se me ocurre qué más falta. Falta wildbine y... Insectoide, eso. Falta wildbine y insectoide. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a abrirla. Este momento que hemos esperado todos durante mucho tiempo. Estoy más que seguro que lo están esperando. El día en el que lo sacamos de la caja... Y lo revisamos Uy, uy, uy, uy, uy señor ahí está Steam Smite Que bueno, Steam Smite es un... Ay, es uno de los personajes originales del reboot Uno de los villanos originales del reboot Por ende... No hay otras versiones de él Solamente está esta Y... Eh, me parecía curioso esto de que A los tres villanos principales del reboot Los sacaran en figura eh, vale, tiene estos cositos de protección que los vamos a quitar. A ver, sin dañar la figura, por favor. Sin dañar la figura. Yo vi estas figuras aquí en el super pero 3x2. Estaban 3x2 hace muchos años, cuando se habían salido recién eh, para putas navideñas. Pero no tenía dinero, le dije a mi mamá, mira, pero no pudo hacer. Así que, bueno. Lo importante es que ya la puedo tener. Ya la tengo. Gracias, Gianluca. Porque en Amazon tiene un costo exageradísimo. Vale. Vale. Nunca la había tomado. Nunca la había visto. Gira el gorro. Los pies. Bueno. Bueno, para hacer una figura de un viejito que en teoría no debería tener tanta articulación. Tiene una articulación bastante decente. Vamos a realizar sus puntos de articulación y posteriormente le colocaremos el accesorio. Tiene un punto de articulación en su, bueno, en su cuello. No es 360 porque si no se le puede salir la cabeza. Tiene el movimiento aquí en los codos. Para subir y bajar los brazos. En los codos, en los hombros. Y en el codo, en el codo tiene para subir y bajar. Y también tiene 360. Y la muñeca tiene, también tiene la muñeca. Por ende ya llevaríamos 1, 2, 3, 4. Llevaríamos 8 articulaciones, 8 puntos de articulación. Y el de la rodilla, y bueno, el de la pierna que se gira. La verdad es que tiene bastante buena articulación esta figura, para ser un, como dije un viejito, que la verdad su textura física no da como para tanto movimiento. El tema del detalle, la verdad, la verdad, fuera de bromas, diría que nunca había tenido en mis manos una figura del reboot que esté tan bien detallada. Tipo, que no se le corra el color, que no falte color en ningún lado. Obviamente, algunos, eh, algunos, como esto, por ejemplo, que es normal que se corra. Pero más allá de eso, encuentro que está muy bien pintada. Y tiene como un toque metálico, bronce, que es muy de Steam Smite. El accesorio antes de ponerlo, lo vamos a revisar. Es escorpión se llama algo así, ¿no? Steam Smite y escorpión Stinger. Que bueno, es como... se puede mover así, y así, completo... Tiene este, tiene este movimiento esto. Y es como una mochila que tiene atrás esta cosa. Eh, veamos cómo, cómo se coloca. Supongo que hay que subir esto. Colocarlo en los brazos. Eh, perfecto. A ver, hay un problema. Y es que, eh, si se fijan específicamente... Creo que no dan los brazos, ¿no? A ver. O, o así, para, es para arriba. A ver. Una vez que pones esto, supongo que no se le saca como... Como es lo enhanced de... De Cannonbolt. A ver. A no ser que sea así. Es que no tiene sentido que sea así. Si ¿Se imaginan viene fallado y realmente no... No, no, no calza. A ver. A no ser que sea completamente todo esto. No creo que sea completamente todo esto. ¿Por qué no entra? ¿Qué me puede explicar por qué no entra? A ver. Ok, Steam Smite. Me saliste más complicado de lo que yo pensaba. Yo pensé que ibas a hacer una figura... Bastante sencillita. Es que no calza. Yo siento que no calza. A ver, espera un momento. Vale, después de estar un rato intentando... Por fin, por fin calzó. No iba aquí. Iba sobre esto y uy, ahora sí, ahora sí, ahí está perfecto, ahí está bien calzada, eh, no iba, a, iba sobre esto, que la verdad al tener esto ya pierde un poco la lógica de que tenga articulación esto, si, si esto va por encima, pero bueno, eh, la verdad es que está bastante muy buena la figura, me gusta, esto si hubiese sido bronce hubiese sido mejor, porque el bronce me da más color Steam Smite en vez de, en vez de plateado. Pero bueno, esta ha sido la review de la figura de Steam Smite. Por fin, finalmente les traigo esta review. Yo esperé bastante y me imagino que ustedes también. Y bueno chicos, esta ha sido la review. En mi opinión personal es muy buena figura. La verdad Steam Smite no es de mis personajes favoritos. Pero es un villano único en el reboot y es muy buena la figura. Si te gusta todo esto del vapor, recomendable. Y si tienes toda la colección, también recomendable. Esta ha sido toda la review por el día de hoy. Nos vemos en una próxima y no olviden suscribirse si no lo están para más reviews de Playmates y de Bandai. Y dejar su comentario sobre la figura y si quieren ver variantes, por ejemplo las Out of Omnitrix. Esto ha sido todo el video, un saludo y nos vemos, adiós.